desde la República Oriental del Uruguay. Y con la participación... Chapa, te el Colaco. Dale. Acurate, dale. Me ha quedado por derecha. ¿Qué te vienes? No te distraes, Chapa. Acurate. Cuidado. Cominado. Cominado. Te sientes, esta noche. ¿Te no te viene el boliche, ¿qué estás haciendo? Cosa? Sí, es... Por favor. ¿eh? ¿Qué estás celoso? No, no te, no te enojes, te pones más No, si yo no me enojo, simplemente te digo. Qué linda hora, ¿eh? ¡Placo! ¿Qué te sientas, Pilotú? ¿No lo viste a Gómez cuando entraste? Sí, lo vi. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pero escúchame, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Cuál es el problema? Mira, mira la llave que le hiciste. ¿Eh? ¿Qué? Sí, que están para la mierda. Está bien, polaco, mírala. Está bien, nada. Mira los dientes que sí. tiene. Mira, mira cómo están. Mírala bien. Está bien, ahora lo hago. No, ahora no. Ya lo tenés que hacer, zapa. ¿Vos con la puerta abierta, don Gómez? Sí, sí, zapa, probé con la puerta abierta, con la puerta cerrada. Probé anoche, probé a la mañana. Ya no sé qué hacer. Este, a ver si llueve, a ver si funciona. Está bien. Ahora lo vemos. Toda la semana lo mismo, viejo, ¿eh? Teniendo laburando acá y todavía no aprendiste a limpiar el banco. Te faltó acá, mirá Sí, te faltó acá. ¿Qué tal, va? Son de confianza, Hola. así que te vas con ellos, ¿eh? Bueno. Se va con ustedes. ¿eh? Uh -huh. Vayan tranquilos. Uh -huh. Te esperamos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí voy. Zapita. Sí. No te olvides de llevar dos mechas de 10 y dos de 13, ¿eh? Ya estamos en el pasador. Ahora lo volteo. Ya está. Listo. Bueno. Eh, ordena tus cosas, ¿eh? Por eso, córreme un poquito sí, la bueno, valí. ahí está. ¿Todo bien, no? Todo bien, sí. Muy bien, pide. Nos esperaba afuera, flaco. Bueno, ¿cómo no? Zapa Polaco se fue ¿eh? ¿Qué? Se fue Zapa ¿A dónde? Cerró con llave temprano ¿Qué? ¿No te dijo nada? ¿ves? No, no me dijo Tener que no que sé dormir tú, mamá, no, no te que preocupar por Y de cualquier manera una madre, podés pensar que una madre siempre, siempre vive en disgusto y pensando en la vida de su hijo. Pero no te Así que piensas. yo quiero una aclaración. ¿También? No, está bien, está bien. Yo también no quiero una aclaración. ¿Eh? Esto era para que pongas acá, mamá. La mamá de... Ay, te traen helado. La mamá de... Dale el camioncito ese, de... ese, de... ese, ese camioncito dale. Ahora viene, a ver. Por favor. Ahí. No, está bien. Pero no te no, Hola Zapa, buen día. No, ¿Qué haces? Buen día. ¿Te ¿Estás ayunando? No, sí. Pasamos un minuto. No, sí, pase. Espera, Graciana. No, pero por acá nomás. No se preocupe, va a estar bien, Graciana. ¿eh? Sí, va a estar bien. Sí, sí, obviamente. ¿Eh? ¿A dónde lo llevan, comisario? A la comisaría, Graciana. No. Pero va a estar todo bien, no bueno, se preocupe. Está en sus manos. Efectos personales. Documento que acredite a la identidad. ¿Dónde estará? Un llavero. Billetera de cuero. Dos billetes de dos pesos. Uno de cinco pesos. Cuatro tornillos. Dos arandelas. Una moneda. Esto no es una moneda. Un flipper. ¿Cinturón y cordones? Cinturón y cordones, zapa. Dale. Apellido y nombre completo: Mendoza Enrique Orlando. Mendoza Enrique Orlando. Alias. No se preocupe, Zapá. Ya se va a arreglar todo. ¿Nacionalidad? Argentino. ¿Argentino? Sexo masculino. ¿Terminó el informe ya? Ya lo termino, comisario. Bueno, no lo comuniqué. Cuando lo termine, me lo pasa a la oficina. Bueno, me voy a hacer la calle. ¿Profesión? Cerrajero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Dos minutos, agente. ¿Sí? Estoy con usted, por favor. Cómo no, principal. Gracias. ¿Todo bien? Sí, tío. ¿Eh? Sí. Mira que sos grande, ¿eh? ¡Qué boludo! Bueno, mira, te traje la ropa y estas cosas que estaban ahí. ¿Está? Pero tenemos que hablar un rato, ¿eh? El polaco desapareció. Pero no hay problema. El asunto es que está todo solucionado, ¿sabes? Gracias, tío. ¿Mm? ¿Estás contento? Sí, tío. ¿Seguro? Sí. A ver. A ver. Ya estamos, ¿sabes? ¿Estás tranquilo? Sí, tío. Así me gusta. Bueno, ahora cuando llegas a Justo te lo ves a peregrino ¿no? Te a este sobre que ya sabes cómo tiene que actuar. Un tipo macanudo que te va a ayudar mucho. sabes ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Seguro estamos? Sí, estoy seguro. ¿Mm? Sí. Bueno, que estás tranquilo que de la vieja y de la familia, de eso me encargo Gracias. ¿No? Un abrazo. San por la derecha, prepararse para la demanda, a la voz de Aura, Aura, demanda con la contraria, los balones en posición de demanda, a la voz de Aura. señor Pellegrino. ¿De parte? De parte de Mendoza, dígale. Sí, buenos días. Buenos días. Eh, Enrique Mendoza. Mendoza, Mendoza. ¿Qué Mendoza? De parte de Ismael. Ah, el sobrino de Ismael. Sí. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Tengo una carta para usted. Me contó que tuviste un problemita. Eh, nada serio. Ven y que vamos a Yo te voy a hacer entrar. También me dicen que tenés un problemita con la edad. ¿Qué edad tenés? 32. ¿Estás pasado? Pero te lo voy a arreglar. Que no le vas haciendo los papeles, pero tiene un detallecito de la edad. ¿Qué edad tiene? 32. Ah, ah, ah, ah. ¿Le ponemos 28? 28, un cigarrillito. Bueno, ponele 28 que va a andar bien. Claro, ¿no? Por favor, ¿me podés dar tus documentos? Sí. Tranquilo, no vas a tener ningún problema acá. Hay gente buena, el lugar es lindo, y este tipo Molinari me debe un par de favores, así que vas a andar muy bien. ¿Me acompaña, el mundo. ¿Tiene bien? En 72 horas te lo tengo listo. Ajá. Ah. Bueno, ¿qué crees que haga por él? Y dale alguna tarea administrativa, tenémelo un poquito controlado hasta que lo llamen al curso. Bien. Mendoza. ¿Vos querés ser policía? Así ah, es, señor. ¿Sabés dónde te metes? ¿Sabés dónde te metes? Sí. ¿Qué querés hacer? Aguantémos un segundo. Acá, delante tuyo. Él es Mendoza. Va a trabajar con nosotros a partir de hoy. Quiero que le busque ropa y que por el momento le asigne tareas adentro. Muy bien, señor. ¿Está bien? Te agradezco, chévere. Mendoza. Bienvenido a la Buena Herencia. Gracias, señor. Que lo Con las huellas digitales, siempre va el anexo prontuarial, ¿sí? Donde después, bueno, va el apellido, los datos principales o más comunes, como hijos, etcétera, etcétera, etcétera, bueno. Eh, señas particulares o defectos físicos. Eh, no sé, si es rengo, si usa lentes, si es visco, tartamudo, lo que quieras. Después, la unidad en que hizo el servicio militar. Sí. Eh... Bueno, esto está comprendido, pero el... Lo que viene es lo que no me queda claro. Bueno, pero yo estoy en esta parte ahora. ¿Me está escuchando a mí o está mirando a otro Disculpe? lado? Escúcheme. Sí. Después vienen motivos de su identificación. Si usted lo lee, es clarito como el agua. Sí, no, no, no. Está. Pero por ejemplo, sí. si yo digo modalidad del hecho, ¿a qué me refiero? Modalidad del hecho quiere decir si hubo. ¿Qué es lo que está mirando que es más importante que lo que usted quiere? Me está preguntando y me está haciendo perder mi tiempo. No, no, no. Por favor, disculpe. No, pero, Jefe, le te pido permiso, me deja a mí, confía en mí. No arriesgue la vida al No estoy arriesgando la vida al pedo, comisario. Es un tema que yo lo puedo resolver perfectamente. Acompáñame, dale. Vamos. Gallo, déjame el caso, gallo, no arriesgue la vida al pedo. Cuando No es la unidad, es la nafta Cuando no es la nafta ya estoy podrido ¿Acá qué pasa ahora? Nadie me da no, ni cinco de pelota soy... Es un quilombo, viejo, esto es un quilombo No sé quién pero, carácter. Carácter. pero me manda muero, sí ¿Eh? Ronco pido médico, lo llamé ¿Usted no lo llamó? Sí, yo a Ronco no tengo por qué llamarlo ¿Cómo quiere que se lo explique? No hay manera de que usted me pueda entender ¿Eh, Osorio? ¿Cómo me tiene que entender usted a mí? Dígame la verdad. El suelo, güey. ¿eh? ¿Eh? Acá hay un puto zumo que me dé pelota. Ronco a mí me chupa un huevo. Y usted lo tiene que saber eso. ¿Qué quiere que le diga? Agarre cualquier milico y lléveselo. ¿Cómo quiere que se no, lo diga? ¿No que se caminando en colectivo. Sí, váyase caminando, tómese un colectivo, no a mí pasarla. me importa un carajo cómo se va a ir. Usted se puede tomar un colectivo, se puede ir gateando si quiere, pero váyase a la mierda, como quiere que le diga. No, y si usted no me hace caso a mí, mire lo que le digo, Osorio, lo voy a rajar a patadas de acá adentro. Agarre a este y lléveselo. ¿Cuál es el problema? Agárrelo y llévelo, ya. Sí, a este. Vamos, a volar, pájaro, a volar, ya. ¿Lo viste, a Ronco? No, no tengo ni noticias. ¿Vos tuviste alguna noticia? Ayer le hice la adicional. ¿Cómo me cagó? ¿Por qué? Mira que me mandaron. No se ve nada. Mira tu amiga. Uh. Te voy a llamar a la tarde. Mandar un saludo, entonces. Yo para vos. Es el curso de la... Tres aspirina. piletas, sauna... Ya vas a ver la mi ahí. Eh. Te van a romper el orto? Andá Al <risa> Parate, aspirina. Bien, señores, son una larva. Me tienen que besar los pies. Moverse, arrastro... Arrastro el cuerpo, ¡vamos! ¡Acá todos, acá todos! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Vuelva. ¡Vamos, manga de nichos. ¡Acá usted, ahí! ¡Lípedo incesante! ¡Abajo! ¡Pero no toco el piso! ¡No toco el piso, vamos! ¡No toque el piso! ¿Le pasa algo? ¿Por qué me mira? ¿Le gusto? No, señor. ¿Señor qué? Sargento instructor. ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Cierren los, los puños! ¡Ahí, aguante! Usted es una larva. Aguanto, aguanto. ¡Abajo! Les voy a preguntar de a dónde son. Ustedes tienen que decir de la matanza. Quiero escucharlo. ¡Arriba! Señores, ¿de a dónde son? De la matanza! La primera jerarquía que van a tener es de cabo. ¿Sí? Después seguimos con el cabo primero. ¿Sí? Después, sargento. Sargento primero. jerarquía Sargento. ¿Cuántos, sargento? ¿De qué se ríen? ¿Cuántas veces tengo que repetir? ¡Cabo! ¡La primera jerarquía! En el artículo 81 del Código Penal existe otro tipo de homicidio que se llama preterintencional. O sea, se produce la muerte más allá del daño. Quiere decir esto, que existe el daño, pero no la intención de muerte. ¿Mm? Si usted y yo tenemos una discusión de tipo político, yo lo empujo, usted se cae, se parte el cráneo. Ah, bueno, yo tuve la intención de empujarlo, pero no de matarlo. La cocaína es un alcaloide contenido en las hojas del arbusto eritroxilón cocae. Químicamente proviene de la tropina. Es un estimulante cerebral muy fuerte que produce efectos parecidos a las anfetaminas. Es un enérgico vasoconstrictor, anestésico, analgésico. ¿De qué se ríe? ¿Aspirante? A usted le estoy hablando. ¿Quién, yo? Sí, usted. Yo no me estaba riendo. Sigan. Sigan así. Sigan hablando, sigan riéndose, haciendo muecas. Vamos a ver si el día que tome elección van a tener ganas de algo. Todos los hechos delictivos que vemos a diario... Te dormiste, fuiste. Arrancó pícaro. Tenía que hacer pisar pared enseguida. Es así. Vos tenés cuidado. Lo peor que te puede pasar es hacer héroe negro de mierda. Te boletean por cualquier cosa. siempre, el uno que quiera hacer héroe matándote. Hacen carrera. ¿Cómo que hacen carrera? No, son cuatro, tres matan y cuatro, también tienen a matan a poli. viejo pero qué es esto? Que son chanchos, el ¿Eh? cochinos son. Que les gusta bien la mierda, ustedes dos, eh. Acá tiene que estar todo limpio, entienden Impecable, a ver, venga para acá y sale. A ver, usted, ¿sí? ojo, eh. No lo, lo repito, eh. Si los encuentro chupando, los hago cagar a los dos, ¿me entendieron no? Si sí, señor, eh, si sí, señor, si sí, señor, y a ¿quién es ese tipo? ¿Eh? ¿Qué hace ahí ese tipo? A ver, venga. ¿Eh? ¿Qué hace acá? Está parando hace unos días. ¿Cómo parando? Esto, esto no es un hotel, viejo. A ver, repórtese. Aspirante Mendoza, señor. Aspirante las pelotas. Los aspirantes están en el curso de instrucción. ¿Dónde está su arma? No lo tengo, señor. ¿Cómo se llama? Enrique Orlando Mendoza. Escúcheme, Mendoza. Un policía sin arma no es policía. ¿Qué va a hacer cuando venga un chorro con un chumbo? ¿Qué le va a decir? ¿Que es aspirante? ¿Quién lo mandó acá? ¿Quién fue el idiota que le dijo que vengan acá a este tipo? El jefe, señor. El jefe. El, jefe. el comisario militar, señor. Ajá. ¿Eh? Bueno. A ver, démelo, se comunica, a ver. Se encuentran en el cajón. Okay. Yo no le pregunté dónde se encuentran, en cabo. Démelo ya. Se, está, está rota la cerradura. ¿Qué carajo me importa, mí? Rompa el cajón. Señor, si me permite, eh, yo algo de eso entiendo. ¿Se da mania? Sí, señor. Bueno, a ver, adelante. Venga, Berti. Ahí está, bien, bien, pibe. Muy bien. ¿Cómo lo hiciste esto? Soy cerrajero, señor. Ah, muy bien, te felicito. Discúlpeme, jefe. Este, este, esto es para usted. ¿Hace mucho, su cerrajero? Sí, un par de años. ¿Y qué haces acá? Eh, un tío mío me recomendó. ¿Un tío? Sí. ¿Quién es? Ismael Mendoza. La principal, ¿La, ¿la principal? ¿Cuándo llegaste? Eh, hace unos días. ¿Y te tratan bien estos tipos? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Está bien. Okay, okay. Ya esta Browning 68 es personal mía, ¿no? Yo te la dejo, cuando tenés la oficial me la devolvés. ¿Estamos? ¿Sabes usarla? Y... No me apuntes a mí. Perdón, en la colimba alguna vez la usamos. ¿sí? A ver, guardala. Bien. No te vas a tirar un tiro en la bola, ¿eh? No, señor, no. Subcomisario Gallo, ¿estamos? Muy bien. bien. Cierra la puerta, por favor. Cuídate, ¿eh? Gracias. Vamos. No sé suena. La humedad también tiene mucho la alzanza. Profesora, Disculpa, ¿le puedo ayudar? No, está bien, gracias. No, ¿No le pesa? No, no, no. ¿Seguro que la puede? Yo la puedo ayudar de todo. No, no, no, está Pero bien. Déjeme. Puedo sola. No, ¿La puedo acompañar hasta.? Puedo sola, gracias. ¿Segura? Sí. Eso se llama servicio. Bueno. Un avión la rubia, ¿no? Está bueno, está sí. buena. Está lindo. Yo me la muevo. Sí, está bien. Sí, en serio. ¿A la rubia vos te mueves? Apenas. Sí, apenas me viene a notar al momento de interceptar un, un vehículo particular siempre lo deben hacer del lado izquierdo. O sea, que el vehículo tiene que estar tirado hacia la derecha y mitad del vehículo patrullero hacia la izquierda. ¡Siga! ¡Va bien! ¡Bestia animal! ¡Repita todo de nuevo! ¡Carrera! Esto es embudo fatal. Es una puerta. Donde nos quedamos acá muy tie mucho tiempo parados, nos van a matar. Entonces, el arma a 45 grados. ¿Sí? El arma a 45 grados. ¡Desenfunde! Ahí. No me apunte porque muere, ¿eh? El golpe de vista es rápido. Rápido. ¡Tac! Y miro. Nada más. La orden que se pueden dar ustedes es... ¡Cubrime! ¡Mirá! ¿Eh? ¡Miro! ¡Cubrir! Esto es cubrir. Esto es mirar. Cuidado con su arma. ¡Empuñe bien el arma! ¡Como le enseñé! ¡Ahí! ¡Pulgar sobre pulgar! ¡Pulgar sobre pulgar! ¡Ahí atrás se va a arrancar el dedo! ¡Animal! ¡Bestia! Escúcheme, Mendoza. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Usted... ¿Cuida su vida? va a cuidar su vida? Sí, mi sargento. ¿tú? ¿Tiene proyectos de policía? Si sigue entrando así, lo van a matar. Colocarse la protección auditiva. Tomar armamento dirigido hacia el blanco. Colocar cargador. Liberar corredera. Tirador listo. Fuego libre. ¿Para qué podés seguro? Inútil. ¿Girante? Eh, al, la ruta 3 y General Paz. ¿Lo llevo? Eh, no, no se moleste. No se... ¿Lo llevo? Ay, no, no, no. ¿Por qué no? No, soltame, soltame. no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuestiones de mujeres? ¡Sí, señor! ¿Usted se la banca? Sí, mi sargento principal. Agarrense en la trompada. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, de ven! ¡Ven, la van a ver conmigo el que que ven! ¡Ven, pega otra vez? ven! ¡Ven, ¡Retírese! van a ver en la compañía usted y usted acá tampoco Mendoza no eh Cabo primero usted me dijo que viniera hoy la semana pasada no. Sí, pero mire están buscando el planillo no figura con los sobres tampoco está y bueno sí. Tendrá que venir el lunes próximo. No. Pero yo, ahora, ¿ahora qué hago con la fiesta? Tampoco venga el lunes que, que viene. ¿Cómo? Que se venga el lunes que viene. No, pero no es, ese no es el caso. Usted me prometió hoy lunes que estaba el, el sobre. Es el tercer mes que no me pagan, comisario. Bueno, pero ya te dije que lo íbamos a hablar, Mendoza. Sí, pero el tema es que yo tengo que pagar la pieza. Bueno, eh, pero eso ya te lo dije, Mendoza. ¿Cuántas veces crees que te lo digo? ¿Vos te pensás que porque yo estoy sentado acá a mí me dan pelota? No, no, no, no es así. Digo. Tane compasión, Mendoza. ¿eh? Déjame tener la Navidad tranquilo. Es lo único que te pido. Nada más. Nada más. ¿Está bien? ¿Mendoza? Esperame afuera, ahora hablamos. ¿Me llamaba, señor? Marina, ¿cómo es el tema de Mendoza? ¿Cómo que no está su sueldo? Mire, todavía yo de él no recibí absolutamente ¿Y usted está nada. usted ¿Eh? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si usted no hace su trabajo, en personal lo van a dejar de seña. Mendoza, Mendoza es un compañero. ¿Entiende? Sí, señor, pero mire, yo más que No, no más se excuse, con él. Marina. No se excuse. La responsabilidad es suya. Domenico, ¿vos cobraste? Yo cobro, señor. Ramírez, ¿cobraste vos? Sí, señor. ¿Mendoza, vos cobraste? Vamos no, a estar. ¿Eh? Adelante ella mismo de caja chica. ¿Estamos? Sí, señor. Pido su permiso para retirarme Vaya, vaya. Mendoza. No te vayas a jugar la pata como estos pelotudos. Pásese. ¿eh? Hago lo que pueda. A, ¿Van a pasar ahí ustedes? Ah, bueno, qué bueno. Dale saludo al tío Ismael. Che, sí, ya sé, para, escúchame. Eh, ¿Sabés algo del polaco? Nada, nada, nada, Listo. Feliz Navidad, vieja. Vamos no, para la fiesta. Gracias. Bueno, les dejo esto. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. ¿Qué haces todavía acá? ¿No tenías Franco vos? Sí, pero no tengo nada que hacer. ¿Tu familia? ¿Tu casa? Eh, mi familia vive lejos. ¿Y la fiesta dónde va a pasar? Eh, no sé. Pasillo a la derecha. Vamos. Un momento. De cara a la pared. Esperen al oficial de servicio. No, no, no. No, ¿Te podés poner en la cola, por favor? Yo ya te atiendo. Está bien, está bien, ya pero quédate en la cola. Ya te atiendo. Ahora, ahora le doy. Esperen un segundo, por favor. Este era el formulario. Sí. sea acá y llénelo, por favor. Ya está. Ahora te conoce. ¿Te puedes correr un poquito, por favor? Ya te atiendo ahora. Está bien, yo no te falto con eh, usted. usted. que tengo todo el día acá para cantar. ¿Eh? Señorita, ¿Sí? por favor, ¿me puede la bolilla? creo, Estamos pero mire, pero usted se dio cuenta de la fecha que es hoy, usted se dio cuenta, a pero usted para a usted le paga para atenderme a mí, usted come y vive de esto. No, de no podía prestar si atención. Nosotros te pagamos el sueldo. Podría ser más generoso? ¿Qué delito cometimos? Eh, bueno, habla tu alumno, el aspirante Mendoza. Muchachos, pueden llamar al comida, pueden llamar con una autoridad. Con y, una autoridad. Y, bueno, en compañía de todos eh, los suyos. ¿Acaso eh, mi dinero no vale. Bueno, no también por la duda, bien, ya, feliz año nuevo. No, acá Escútenme tenemos mucho trabajo. Estamos, ah, estamos bien. Eh, bueno, felicidades. Hasta luego. Muchachos, sí. nos están tomando para Ya estoy con aquí. ¿Un, no, no, un... cuadrito? Sí, último. Ahí va. pensé que. madre, carajo! ¿Qué es una... Que es el último brindis que tenemos por delante. La boca se está a un lado, che. Pero va a ser para que estemos todos mejor. Háganme caso. Usted sabe, mi subcomisario, usted sabe. Por esos personajes celestiales transparentes que usted siempre habla. Son seres, seres celestes, que nos van a venir a buscar y nos van a llevar allí donde nosotros pertenecemos. Porque hace millones de años, ellos nos depositaron en este planeta, pero ahora nos van a venir a buscar. Sí, si yo no quiero ir, por ejemplo. ¿no? Yo extraño mucho. ¿Vos irías, por ejemplo? Si ellos me llevan, yo estoy preparado para hacer el gran viaje. Porque ellos nos van a llevar a todos nosotros antes de que se produzca el Armagedón. A, la, a todos pucho. nos va a llevar a todos nosotros. Los paraguayos. Eh, los chinos, los judíos también. Pero esas diferencias raciales, mundanas, terrenales... Eh. caneva eh, ¿vos chupás? No, no, señor, no esto no, no es... Señor, no señor. No señor. Bueno, che, yo me clavo el 31, así que me pego el palo. Que, que, eh. que la pase bien, Que la pase bien a la muchachada, felices fiestas para todos gracias en la cordillera hay un volcán debajo del volcán hay una ciudad subterránea ¿Sí? Sí. y ellos ahí tienen una base de operaciones que suben y salen y, y vuelven a entrar los, los platos voladores ¿alguien los vio? mucha gente los vio mucha gente, por ejemplo Valeria Lynch los vio La ¡Que se venga! Llamar, la ¡Que se venga, boludo! ¡Sí, sí boludo. pero ya! ¡Feliz Navidad! de Radio Bolivariana, su radio en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Aquí un gran saludo desde Control. ¡Feliz Navidad a todos! Tenemos una llamada de John Jairo de Colombia. Estamos para resolver los problemas de la comunidad porque somos parte de la comunidad. No puede haber oposición entre la institución policial y los ciudadanos comunes, honestos. ¿no? Los problemas no se deben resolver ni con debilidad, señores, ni con gatillo fácil. ¿Estamos? Es esta una nueva etapa donde debe mandar una moral, una ética. ¿Correcto? Bien. Lo que yo quiero es que ustedes Tengan conducta, disciplina. A partir de ahora vamos a manejar disciplina. Y al que no le guste, ya mismo pide el traslado. Y al que le molesta, puede también retirarse. La va a pasar mal, digo. Yo pido haciendo una síntesis, sacrificio de todos ustedes. Y voy a dar el ejemplo. Eso es todo. ¿Puedo tomarle una foto? Sí, cómo no. Yeah. Le doy la bienvenida a nombre de todos los camaradas. ¡No, no, no, no! Me interesa la gente. Ocupate de resolverlo. Se está retomando. Escúchame, Caneva. ¿Cómo quedamos? Te estoy dando una orden. Haz ah, cumplirla. Ah. Comisario, sí. de robos y hurtos. Una firmita. Bueno. Bueno. Ah, Escúchame. Eh... Buenos días, Mendoza. Disculpe. Buenos días, principal. Mendoza. Acá, bueno, el principal Caneva. Se conocen, ¿no? Bueno, Buenos este hombre es de mi absoluta confianza. ¿Mm? Yo quiero que vos obedezcas. A partir de ahora todo lo que él te dice. Él se encarga de trabajos dedicados, investigaciones especiales. Así que así te vas como mechando un poquito en el tema. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Comprendiste? Sí. Otra cosa tenía. Ah, vos sos cerrajero, ¿no? ¿O te das maña en eso? Así es. Necesito bien. que me des una mano en la refacción para ajustar unas cerraduras. ¿Lo podemos hacer? Esperame un poquito afuera. Está... Ah. que está todo sucio, esa porquería. No hay que hablar nada, Caneva, hay que hacerlo, hay que hacerlo, cumplí la orden. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Mendoza. Sí, ¿qué, qué, qué viniste a buscar? Yo soy eh, ayudante de Cáneva qué le va? Sí. ¿Y por qué no vino? Estaba acá afuera. Está... está... ¿Y, y, ¿Y por qué no entró? Eh, está... está afuera él esperando. Eh, Ande a buscarlo. ¿Qué se gordo? ¿Qué... qué... qué tal? ¿Todo bien? Acá está que de maestro ahora va a venir el pibe sabes la próxima ah, bueno la es guata, papá. este es el sobrecito que más te gusta ¿Eh? agarratelo bien guardatelo, dale mira de ahora en adelante este mendoza va a pasar por acá periódicamente tiene que arreglar con vos ¿Eh? no no vamos a tener problemas nuevito? ¿Eh? Sí, es nuevito si es nuevito pero es de es mi confianza. A la camita? ¿Quién es? Un amigo. Ay, bebé. Uf. Esperemos un segundito. a comer algo ¿Qué te hizo, señor? ¿Qué te pasó, Che? No, que hubo, hubo un desperfecto ahí en el colectivo y... ¿Pero vos viste qué hora es? Sí, pero no, la verdad es que me, me tomé dos colectivos para venir para acá. ¿Cómo dos colectivos? Sí, no directo. Escúchame, nunca vas a dejar de ser pajuerano, carajo. Está bien, señor. ¿Y eh, todo? ¿Se cerró la puerta. ¿Todo bien con Caneva. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Nada raro? ¿No? Ojos abiertos, ¿eh? Y musa. Al único que reportás es a mí. ¿Está claro eso? Pensar que en la antigüedad había algunos pueblos que adoraban la luna. Hoy sí, se tomando. ve si hoy si si si muy vivir, claramente. Si sur, acá. ¿Estos seres nos están vigilando acá? Ellos están siempre con las antenas atento a todo lo que hacemos y decimos por eso están tan indignados con, con nuestro comportamiento Mira, mirá a ver espera espera cuál te gusta espera quiero ver ¿Qué? cómo te queda la mirá los videos dale, no, no, no, no. ahí. a ver Pruebatelo. Quédate quieto. Sí. Ah, para que te cuides. Está bien, listo. ¿Sí? Vamos. Esperá, espera, espera, espera, espera. Quiero que. certificados a los nuevos agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Agente Méndez Sixto Omar. Agente Mendoza Enrique Hernández. Lo felicito, agente. Gracias, señor. Agente, se distrata, Gustavo Ricardo. Lo felicito, agente. Gracias, señor. Lo felicito, agente. Gracias, señor. Gracias, señor. en Buenos Aires? No sé, no sé, no sé. Qué es una gran puta que es. Ya, ja. que se cuando la agarra, nos cago a tiro, hijo de puta. Ah. Esto es en la nube está? Venimos a la fiesta, a la fiesta de mi sobrino. Sí, mi nene también está acá. ¡Ah, ah qué bien! Qué bien. recibió el diploma también? Ah, Bárbaro. Te felicito. Escuchame, mirá que tiene que volver al pueblo, ¿eh? Déjame tranquilo, por favor, que estamos. Allá, porque es cargoso, me parece que sí, esté está celoso, está No nos puede ver felices. Ahí va, mamá. Ahí va, está Ahí va. Está lindo ¿eh? Ahí está. pará está. de está. Ahí vez, Ahí está. Ay, ahí está. ¡Otra vez, otra vez! vamos, Ahí está. Ahí va a ¡Alto! ¡Contra la pared! ¡Vamos! A ver esa botella. Vamos. Contra la pared, vamos, abriendo la cámara, vamos. qué estoy. Aquí? dónde eso De la Ferreres. ¿De dónde? De la Ferreres. ¿A dónde van? ¿A comprar cigarrillo, no ¿A dónde? ¿Van a pasear o a, a comprar cigarrillo, Vamos. No, a ver, vamos, para vamos a la mano en la nuca. Vamos, vamos. Los tres, vamos. Vamos, vos también. Vamos. A ver las gambas. Vamos. ¿Qué tenés ahí? Vamos. A ver. Revisa, revisa, revisa. Termino las gambas. Vamos al piso. Vamos. Vamos. Vamos. vamos. Vamos. Vamos ahí. A ¿Eh, ver la zapatilla. Vamos. Para. ¿Vamos? Qué barrio este, ¿no? Ay, dale, vamos. Pasa. ¿Por qué sos? ¿O sos sea, policía o no? Sí. ¿Y entonces? Bueno, pero la mayoría son así, jodidos. ¿Y por qué yo no puedo ser como vos? ¿Por qué no? ¿Y vos qué sabés? Como sube mal. la escalera, yo no bajo la escalera. ¿Cómo baja la escalera, yo no bajo la escalera. ¿Cómo cago, yo no cago. ¡Cagaste! pumba ¡Mierda! <ríe> ¿Usted que es inteligente, el mono, es cuadrúpedo o con dos patas? ¿Sería un bíparo era...? Bípedo. Bípedo, bípedo, Marina. bípedo. bípedo, bípedo Marina. Los monos han evolucionado. En, en la escala evolutiva animal, los monos han evolucionado. Y hay algunos seres humanos que, más allá de ser bípedos sin plumes, no se han quedado en el hecho de ser primates. Por ejemplo, lo que le decía de Lanza. Lanza nació morochito, pero se metió en la fuerza Progresó, estudió, puso fuerza de voluntad y acá lo tenemos. Lanza es un digno exponente de lo que el tipo que no quiere quedarse siendo un negrito de mierda. Esa es la verdadera democracia. Hay que aprender. La Ay, posibilidad no. de evolucionar, ¿eh? a pesar de los condicionamientos genéticos, ¿sí? A pesar de ser negro, no es un negro de mierda. ¿No lo entiende? No, no soy negro? racista. ¿Y qué, qué, qué? ¿Rubio? <risos> Yo no lo veo, negro. Ay, toma. ¡Dale! Ah, ¡No sé! ¡Qué quilombo, che! ¿Qué está pasando? ¡Cállate, va! Sí, señor comisario. Hasta qué el casino. Lo que pasa es que nos demoramos un poco con la comida, ver, pero favor, ya, ya, digamos, ya. Contamos todo. A a ¿A a todo. Sí, sí, ¿Qué oh, Hola. ¿Qué nos trajo de nuevo? Hay cosas nuevas, hay cosas. Vamos a ver. ¿Cómo es? Este es nuevo, no? Bueno, vamos a ver algunas armas. Eh, hay varias. Traje Glock. Con láser. Traje con láser. Pero lo que más le va a interesar a ustedes es una pistola de las que se llevan provistas, ¿eh? que la pueden adquirir ¿eh? y la pueden usar. O el sea, celular es 9 milímetros, de 13 tiros, viene con dos cargadores. Siempre para esa puta, ¿eh? ¿eh? Exacto. A ver, este novato, por favor, maneje bien el arma. Ya tengo la provista. La provista no te sirve ni para suicidarte, padre. Está manoseada esa. Estas son las, mira, armas nuevas. Sí, está bien, pero... eh Armas que la usan los grupos especiales. No, pero no me alcanza la plata, comisario. si te la descuentan el sueldo, lo tenés que pagar. Sí, está bien, me gusta mucho, pero no no creo que pueda comprar. así le descuento. Tengo un poquito de Tengo barato. no Dejá que la toque. No lo pensés más. No es pésimo. más. Ahora hacemos los papeles. la otra ya está? Mendoza. Sí. Vení que te presento. Ah. gente Mendoza. Mendoza. Adriana. ¿Qué ¿Cómo tal? Vas? ¿Cómo va? ¿Cómo no se conocían? Este... bueno, llamar al Lucina? No, alicino. No sé. ¿Qué aquel... sé yo? No, a Juliana. No, a mí... No, cuídate. ¡A la noche! Que voy sola, a No, no, espérame. Ya no me voy a, a la oficina. Bueno. ¡Chao! ¡Chao! No, perdón. ¿Cobraste? Sí, ayer. Bien. Yeah. Esto por las extras. Y anda buscando un lugar decente para dormir, ¿eh? Sí, yo estuve buscando en estos días. El tema es que me piden tres meses de garantía. Pues yo ya te dije, anda a ver a la inmobiliaria Ramigliati, decirle que vas de mi parte. Yo te arreglo la garantía. Ah, buenísimo. No podés vivir así. No, está. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Permiso, jefe. Sí. Otra cosa, escúchame. Sí. Caneva. No sé, ¿qué pasa? Lo veo muy achanchado yo. Me tienen las pelotas por el piso. Siempre con la cabeza, viste, con el tema de la, de la luna, de lo. ¿Qué? Sí. Eh, no sé qué, qué, a dónde vamos a llegar. Le quiero dar el relevo, viste. Sí. ¿Cómo te ves vos? ¿Crees que te puedo hacer cargo? ¿Cómo que? ¿Hacerme cargo yo? Sí. No sé, si ¿sí usted dice. Sí, por supuesto. ¿Eh? Bueno, sí, me animo. ¿Te animás? Sí. Buenas tardes, señor Mendoza. Da. Así es. Mucho gusto, encantado. ¿Cómo le va? ¿eh? Pero no es aquí, es el ah, departamento de al lado. Perfecto. El señor Gallo ya me estuvo hablando de usted. ¿no? Ah, muy ¿Y bien. ¿Y qué tal? ¿Estuvo mirando el barrio? Sí, algo. Sí, no, no la verdad que aquí no tiene ningún problema. Tiene todas las líneas de colectivos, supermercados. En fin, el, aquí tenemos el edificio que usted verá una cantidad de timbres, pero no está desocupado. Tenemos el departamento que habita la psicóloga y el que le vamos a presentar a usted. Ah, muy bien. Así que yo pienso que no va a tener ningún problema. Permiso. Como verá este es un departamento muy luminoso, departamento interno. Este problema de la presión se va a solucionar. Bueno, es un departamento declarativamente amplio, tiene 30 metros cuadrados. Como verá tiene buena luz. Y, no sé, con el tema de la garantía ya hablamos con Gallo. O sea, no sé si usted tiene apuro de firmar el contrato. pero 500 litros duran una semana doctor ah, como camino, entonces Un poquito a hacer más. elásticos 800 litros 800. me extraña de usted números redondos mil, mil litros mil Dale. No hay gran sí. diferencia mil litros ¿No puede ser <risa> perfecto como una condición no debemos un exquisito pero por supuesto ¿Por qué exquisito claro sí. no debemos una cena por lo menos bueno <risa> sí, ya nos conocemos ¿Eh? el edulcorante ¿eh? se eso, eso, eso, terminó no. No le digo, doctor. Ah, ni es un corante. Les presento acá a la gente Mendoza, unos amigos. Mucho gusto, agente. ¿Qué está, ¿eh? como le está en reemplazo de Cáneba. ¿Ah, qué, ¿Qué pasó? Estoy renovando el personal, estamos este, ajustando algunas cositas. Ah. ¿Mm? ¿Lo conoce a Gallo, no? Sí, sí, sí. Yo soy su ayudante ahora. Ah, sí. Uh -huh. Traerle, uh -huh. mucho gusto. Uh -huh. este... Lo que pasa es que ya vino Navarro, vino Guerra y... ¿Y ahora? ¿Cómo es su nombre? Mendoza Otro, un, un Mendoza nuevo y capaz que mañana viene, no sé, Juancito, Pedrito y... No sé Bien ¿Usted dirá? ¿Qué le puedo servir? No, usted... Usted dirá Yo no sé cuál es su misión, o sea... Uh -huh. ¿Quiere tomar algo? Eh... Usted lo conoce a ¿no? Sí, sí, sí, sí, Está bien. sí, sí. Es... Lo podemos llamar si quiere ¿Qué le parece? Yo no creo que haga falta. Uh -huh. No sé, me puede tomar un vinito por allá si quiere, pero si yo me voy, si viene el comisario. ¿Vamos a hacer una cosa? Sí. Vamos a charlar un poquitito porque creo que hay gente. ¿eh? ¿Vamos a a otro lugar? Perfecto. Lo invito. Listo. ¿Mañana tenés que trabajar? A la noche, sé mañana estoy libre. Bueno, gracias por acompañarme. Chao. ¿Qué? ¿Qué pasamos? ¿A dónde? ¿Qué pasa? No, que la verdad no, no, no tengo ganas de que te quedes. Me tengo que levantarme temprano. Y además tengo ganas de estar solo. Bueno, hagamos una cosa. Escuchame. Un cafecito y... Dale, vení. Pasa. Café? No. cuando las cartas. ¿Y? Estoy jugando porque no tengo sueño. Ajá. Te puedes dormir, ¿no? Quiere un señor. Yo no la pasé bien tampoco, viejo. A mí me fanaron todos. Me clausuraron al local. ¿Y ¿Sí? ¿Y qué? Mirate vos cómo estás. Mirá. Vos saliste ganando, Zapa. ¿O no? Mírate mi. vos. Si no fuera por mí, ni policía sería. ¿Eh? Así que no jodá. ¿Qué quieres, polaco? Yo no podía dormir, Zapa, pensando en vos. Ni haciéndome la paja me dormía. Polaco. Yo estoy de guardia, hermano. Rajá de acá. ¿Y? ¿Eh? Rajá. ¿Y a qué vienes? Espera, ¿Eh? pará. ¿Dónde va? Pará, vení. ¿Qué querés? Vení, que tengo un negocio. Y este es un negocio grande. ¿Eh? Es para los dos. Y nos vamos a salvar. Bajá la voz. No seas boludo. ¿No tenés confianza? Acá nos salvamos los dos, no sea boludo. No sea boludo, zapa, esto es grande de verdad, te digo que es grande de verdad. Concha de la polaco. Ey, Mendoza, ¿qué pasa, papi? ¿Qué móvil? ¿Qué móvil, hey. ¿Qué I'm here. Hola. Hola, Mabel. Te escuchamos una cosa. Tenés mi teléfono, ¿no? Es la tercera vez que te llamo. Podías llamarme. Chao, hasta luego. es? Sí. Zapa, Mabel. ¿Qué quieres? ¿Cómo? Ay, por favor, te puedes. Está decir? bien, sí, cinco minutos nada más. Bueno, chao, chao. Che, ¿me chao. escuchás? Mabel. ¿Me abrís? Mabel. ¿Qué querés? ¿Me abrís cinco, cinco minutos? Nada más. Estaba durmiendo, ¿no? ¿Qué? No te escucho. Otro día. ¿Qué otro día? ¿Qué otro día? ¿Otro Paso sí. Está bien, bajá, abrí y charlamos. No quiero que vengas. Nunca más. ¿Qué te ¿Entendiste? volviste loca? A ver, dentro, te voy a saltar te quilombo, hija de puta. A ver. Loca de mierda. Baja y abrí. la danza, hace carrera por allá, corte el puente, Hay un oficial herido. Recupérenlo, vamos. Carrera, vamos. ¿Qué mierda ha pasado la luz, viejo? Ilumina, dale. Cúbreme la espalda, eh. Vamos. conmigo. vamos. sí van a matar, ¿no? ¿Quién te va a matar? Pajarito, nadie te va a matar. Estos negros de mierda te van a matar. ¿Eh? ¿No viste cómo estaban de cagado? Si tenían un julepe de, de la puta madre. Iban a terminar mal si no se entregaban, el tipo. ¿Entendés? ¿Estás mejor? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Jefe. ¿Qué pasa? Ahora que estamos más tranqui, eh, yo necesito contarle algo. Apareció un.. un tipo. ¿Qué tipo? Un patrón mío, yo tenía en el pueblo. Yeah. Dale, polaco, apurate. ¿Qué haces, pelotudo? No ¿Estás loco? ¡Saca esa mierda! ¡Sácamelo! Ahora te toca a vos, polaco. ¿Qué te parece? ¡Cálmate ahora! Así me gusta a mí. Ya está bien, ¿no? Zapa. Tranquilo, Don. Tranquilo. A ver, ¿cómo es eso? Contaste, ¿cuánto hay? ¿Me cagaste, hijo de puta? No sé, no contamos bien. Pará, polaco, ¿qué? ¿qué? ¿Qué haces? ¡Hijo de puta, pará! ¡Calmate, Mendoza! ¡Calmate! Ah. ¡Quédate mosca! Pará, gallo. Pará, te abriste loco. ¡Callate! Quedate ahí tranquilo. Vos confías en mí, ¿no? Bueno, tranquilo. Tranquilo, te digo. 쉿, 당길 Mendoza. ¿Vamos otra vez por acá? ¿Qué tal? Gracias, ya viene. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted, comisario? Bien, bien. ¿La orden del día? ¿Comisario? ¿Qué la tiene, Mire? Tenemos una noticia muy buena. Te Le leo. Visto el desempeño logrado por el agente Legajo 124-423 Mendoza, Enrique Orlando, durante el transcurso... De, ¿eh? Considerando que mediante su labor neutralizó el accionar de un delincuente al tiempo que protegió la integridad de su superior, seguidamente el ministro de Seguridad, en uso de sus ¿eh? resuelve disponer el ascenso del agente legal ¿eh? Mendoza Enrique Orlando al grado inmediato superior de Cabo, ¿eh? con motivo de acto destacado de servicio. Comuníquese, archívese. Lo felicito. ¿eh? La ratificación. Aquí, lleva una una, la otra. Te pido una firma. Acá y ahí. Ahora sí. Acá tengo un obsequio personal. Son las insignias de cabo, ¿eh? Para que no entres en gastos. Para parece? vos. ¿Te parece, comisario? Lo del traslado. No hay novedad por ahora, ¿eh? Permiso. Sí, se ve la la salsa sí, esta. sí sí pero vos te ve la pierna Deja que yo atienda. ¡Ah, qué sí, tal sí, cómo estás cómo bien acá ¿eh? bien, ¿Sí? bien, bien bien bien bien aquí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Buenos? ¿Buenos? ¿Qué bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien ¿Cómo le va? bien bien bien Gracias. bien bien bien Principal, anda, bien, ¿Cómo anda? Bien, ¿A bien. bien, bien. Todo bien. Eh. Todo bien. Por ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. bien. Obíquense, obíquense sí, sí, por, sí, por favor. Sí, por la bueno, demora. Bienvenido, eh, un poquito no, de vino. Un poquito de vino, por, sí, por favor. Sí, sí, favor. Sí, cómo, ¿eh? Qué lindo que se ven los fideos. Sí. Ah, también riquísimo. ¿Cómo sí. más sí. usted? Sí, esa también. Ah, bueno. bueno. Ah, con la sabita, esta. Hacemos vamos a hacer un brindis? Bueno, ¿Eh? brindemos entonces por este momento, por la presencia de ustedes, sí, gracias. Gracias. por el ascenso de mi hijo. Por el cabo, por él. Bien, y claro, porque a partir sí. de este momento, sos un nuevo integrante de nuestro destacamento. Muy, ¿eh? bien, muy, bien. muy, bien. muy bien, muy bien. Salud, ¿eh? Y Salud. Por, Salud. Por, mi, por mi hijo también, un ascenso por su ascenso. ahora un aplauso, ¿no es cierto? Sí, señor, sí. un aplauso. Bien. Zapa, bien, bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien vale, vale. Vamos a ir viendo Para bueno. que no se Balanceo por la derecha Y prepararse para la demanda A la voz de Aura Aura Bueno, pues pídate, ¿eh? Hasta no luego Demanda con la contraria Los balones en posición de demanda A la voz de Aura Aura Todita, las damas los coronan a la voz de Aura Aura salimos con vaselcito en rueda a la voz de Aura Aura llevamos una cargadita al hombro a la voz de Aura Aura A nosotros a la voz de Aura Aura ¡Aura! ¡Aura! ¡Un paseíto al campo!